Depende de todos, depende de ti, sol y justicia. Y esta es la estructura del sistema eléctrico español. Hoy cada vez más presencia de renovables en el sistema eléctrico, pero sigue siendo insuficiente si consideramos el conjunto de energías que utilizamos. ¿Y qué hacer para combatir el cambio climático que hemos desencadenado con los combustibles fósiles? ¡Solución! Más fuentes de energía renovable y menos contaminación. La situación de las renovables y la fotovoltaica. España y el mundo. ¿Hacia dónde vamos? La situación de la fotovoltaica en el mundo. Cada año, más instalaciones renovables. Las energías renovables son el futuro. ¡Fuera barreras normativas y restricciones fiscales que entorpecen la socialización de las renovables! La situación de la fotovoltaica en España Desde el 2004 hasta el 2010, miles de ciudadanos invierten en energía fotovoltaica, alentados por el gobierno. Iniciamos el camino hacia un modelo energético sostenible. Al colectivo se le garantizó unos derechos y una retribución estable, a través de unas tarifas por la energía generada, durante toda la vida útil de las instalaciones. La energía fotovoltaica no habría alcanzado su madurez sin el gran esfuerzo humano y económico de los pequeños productores fotovoltaicos. La labor pionera del sector fotovoltaico español ha aportado un valioso know-how en productos, servicios y gestión. Está siendo bien aprovechado en muchas partes del mundo donde no se ponen trabas a la socialización de las renovables.